Y aquí estamos, una vez más, esta tarde, en Create Radio, Radio Mix, www.mix-delmediomagazine.com Y en esta ocasión vamos a compartir el tema del día. El tema del día lo denominamos anfitrión. ¿Qué tanto conocemos de la palabra anfitrión? ¿Qué significa ser anfitrión? ¿De dónde viene esa palabra? Justamente, esta palabra trae como una controversia bastante especial, bastante linda. El anfitrión viene remontado de la mitología griega. Tenemos que remontarnos a la mitología griega, en donde había una persona justamente que se llamaba anfitrión, que era un soldado de guerra, y en ese momento tenía su esposa que se llamaba Alcmena. Una bellísima mujer en la cual anfitrión y ella llevaban una relación de años. Resulta que, como anfitrión, Requería y necesitaba ir a la guerra, luchar por su, su mandato, sus soldados y demás, fueron, por mucho tiempo se escapó, del cual no volvía, no regresaba y demás. Y en un momento, resulta que Zeus, Zeus, el dios supremo para los griegos, estaba enamorado de Almena, era una mujer tan bella que él se había enamorado. ¿Qué hace Zeus? se transforma en anfitrión y va hacia la casa de él mismo a ver a su mujer. La mujer lo recibe, lo recibe en la casa, todo bárbaro, perfecto, y lo invita a sus aposentos, creyendo que justamente es anfitrión, porque había cambiado su forma Zeus. Pasan una noche, bárbaro, perfecto, cuando llega el amanecer, Zeus se va. Y la mujer quedó como que se había escapado, era raro que se había ido anfitrión, al otro día, vuelve quien es el verdadero anfitrión. Y cuando llega, la mujer lo recibe como muy fría. Como que se habían visto al otro día. Tanto que, anfitrión le dice, ¿qué pasa que me recibes así? Me recibes tan fríamente, si hace mucho que me fui de la guerra y no me has extrañado. Bueno, la mujer le dice, estuvimos ayer nosotros juntos. Incluso compartimos una noche de amor. A todo este anfitrión, imagínense que se estaba volviendo loco. Creyendo que no solamente lo había engañado, sino que se estaba burlando, que lo estaba cargando. Entonces la quiso matar. Y como la quiere matar, enciende una de las antorchas y la empieza a correr por toda la casa. Hasta que en un momento, cuando la está por incendiar, <ríe> incinerar, toda, aparece Zeus apagándole el fuego y diciéndole que él había sido quien se transformó en anfitrión porque era muy bella su mujer. Imagínense la situación, anfitrión viendo a un todopoderoso, le dijo que pudiera venir cuando quería, podía aparecer cuando quería a la casa. Era bienvenido cuando sea a estar con su mujer en su casa comiendo lo que sea. De ahí, de ahí es que viene esta palabra anfitrión. Imagínense lo siguiente, nosotros si somos buenos anfitriones, eso quiere decir que recibimos bien a las personas en nuestra casa, le damos, le brindamos el espacio acogedor, le damos de comer, de beber y demás. Entonces eso dictamina dentro de la sociedad que somos buenos anfitriones. Incluso eh, está en el diccionario de la RAE que justamente significa eso. Ahora bien, sabiendo que, de dónde viene esta palabra, etimológicamente hablando, ¿qué tan anfitriones, qué tan buenos anfitriones somos o queremos ser? Conocemos la palabra, sabemos que un buen anfitrión va a ser siempre aquel que recibe bien a sus invitados. Y no solamente desde una casa, desde un hogar, en un espacio físico, sino que también a través de las redes hoy en día, cuando uno prepara una charla en Zoom, el que arma la reunión se denomina anfitrión también. ¿Por qué? Porque recibe a esas personas. Y es ahí donde justamente vienen todas estas emociones cuando conocemos la historia de algo real, la historia de algo que sucedió, ¿por qué? ¿Cuánto ustedes conocen el significado de esa palabra? Esto lo pueden buscar, está escrito en, en los libros, en la historia, en todos lados. Se puede ubicar hoy muy fácilmente también con internet. Pero más allá de lo que puedan encontrar, lo importante es poder reconocer que las palabras que utilizamos tienen un significado. Se han escrito y se han dictaminado que son así por algo. Nosotros en Create Espacio lo que hacemos es trabajar en qué? En el conocimiento y que vos puedas abrir esos, esas antenas, que tengamos apertura en cuanto a conocimiento, experiencias y demás, y que utilicemos por ahí las palabras con propiedad. En este caso, la palabra justamente anfitrión viene de un rey del cual le permite a su dios Entrar cuando quiera a la casa e incluso estar con su mujer. Fíjense qué buen anfitrión, ¿verdad? ¿Cómo harían ustedes? ¿Estarían dispuestos a ofrecerle su espacio en su casa, sus aposentos, su mujer, su esposo, para que justamente la gente esté contenta? En este caso hablamos de, en unas creencias, esto es una creencia de la mitología griega, y para ellos Zeus es el Dios Supremo, entonces ahí es donde pienso, bueno... Siendo el Dios supremo, quizás algunos lo harían. ¿Qué harían ustedes? Acá lo llevo a la reflexión, a lo que puedan pensar, a lo que puedan sentir, a lo que realmente quieren. ¿Permitirían ciertas cosas? Sí, ciertas cosas no. Que vengan a mi casa. Y esto es también un llamado a la atención, porque nosotros muchas veces somos anfitriones, somos muy buenos anfitriones cuando invitamos personas, cuando le decimos que vengan a nuestra casa, y a veces también quizás no conocemos muy bien a la persona. Muchas veces sucede que invitamos personas, gente, que creemos que son amigas, que creemos que pueden estar en nuestro círculo más íntimo, y de repente nos sentimos frustrados cuando surgen situaciones desafortunadas. Y acá tampoco vale echarle la culpa a alguien más. Fíjense siempre quiénes son los que cometen la acción y quién lo permite. Nosotros permitimos que ingresen las personas, nosotros tenemos que aprender de esos errores y esas virtudes que podemos llegar a tener. Entonces, siempre permítanse y permítanles a las personas que realmente de corazón potencien su vida y que sean en su círculo íntimo, presten mucha atención. Presten mucha atención a quién meten dentro de su casa, a quién invitan a tomar un café, a compartir una cena, a compartir una salida, a tomar algo por la tarde, a un almuerzo. Porque es importante, ya que de esa manera nosotros vamos a permitirnos estar, permitirnos ser, y vamos a pasar a ser buenos anfitriones o no muy buenos anfitriones según lo que elegimos. En este caso elijan ser buenos anfitriones. No se dejen llevar por estas palabras que realmente vienen desde ahí. Pero si viene un semidios o si viene un dios supremo, tengan mucho cuidado cuando eligen y qué es lo que eligen ser como anfitriones. Y aquí estamos y seguimos con Create Espacio. ¿Qué tanto sentido te hizo el tema del día de hoy? Ya sabes que si no lo ves en vivo, si no estás en vivo viendo el programa, lo puedes ver a través de Facebook en Create en Mix. Créate, lo vamos a estar compartiendo para que lo puedas repasar. Y cuando lo repasas, dale me gusta, comentalo, seguilo, compartilo con los demás, con quien creas que le hace falta escuchar este tipo de palabras, este tipo de temas del día. Y bien, vamos a seguir con más programa. En este momento son las 15 y 39. Tenemos mucho más por seguir. Vamos con un poquito de música a levantar el día.